mal en mi vida, ok? Vamos a respirar, ok? Lista. Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo canal. Otro, ¿Otro nuevo, nuevo canal. canal? <ríe> uh, nuevo can yeah. Ya, La... ya. Yeah, yeah. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Y bueno, hoy les tengo una super sorpresa. Se trata de una invitada de honor. María José Pescador está en mi casa, qué rico! ¿Qué chévere estar aquí? ¿Cómo están todos? Bueno, Majo les cuento que ella ha trabajado en televisión. Ha estado trabajando en una serie muy chévere en Nickelodeon que se llama Frankie. Y yo bueno, soy Frankie. Tú eres Frankie. No, ¿no? Eres Frankie? ¿Qué se, se llama? llama Frankie? Yo soy Frankie. Ah, yo soy Frankie. Yo soy Frankie. <ríe> Disculpe. Perdón, otra vez. tú, tú eres. Es un placer, mucho gusto conocerte. Oh, perdón. perdón. perdón. Eres muy montadora. Um, ¿Cómo están? Me llamo Mario José Pescador. Tal vez algunos me conozcan, otros no, pero eso no importa. Uh, en realidad estoy muy feliz de estar aquí contigo en tu casa. Que en realidad, wow, es un honor estar contigo. Créeme, yo te seguí hace mucho tiempo. Te no, amo, pero... me honor es bien. Yo he en varias cosas de televisión: Club 10, Caracol, Nickelodeon, Yo soy Frankie. Que lo van a pasar por reseñas? Así que. Muy pendientes, muy pendientes. Ajá. Y ya. Entonces, y bueno, no. yo, invité, yo invité hoy a Majo a mi casa porque vamos a hacer un challenge muy chévere que me lo han pedido por redes sociales que mm -hmm. se llama el Humming Challenge. Sí. ¿Sabes qué es eso? Un mm -hmm. ¿no? mm -hmm. Como mm mm -hmm. no como. Mm -hmm. ¿sí? como mm, canciones. Sí, sí, sí, sí. Entonces Majo, Majo tiene seis canciones y yo tengo seis canciones. Y la idea Como en papelitos. Que, ajá. Cada una tiene que adivinar la que, la que, la que tú me desamigues. Es que yo leo una canción mía y se la pongo en la frente y yo veo mm, la canción y la tiene que adivinar. Si no la adivina, pues, pues... ¿Puedo empezar yo? Dale, dale. Listo. Ahí vamos. No puedes mirar? ¿Lista? Ojalá la conozcan, estoy segura que la conocen. Ahí voy, lista. Y yeah. me lo en esta noche de barranda. Ay. Uh. Mona, yay, yeah. la Mona de Bon. Yay. Yeah. ¿Estamos ay, uh, yeah, yeah. No, oh, no sorry. mucho, pues. Poco. Es que me encanta la música, en realidad sigo yo mi letra no es tan chévere porque yo escribo letra cursiva entonces para que ustedes la entendieran me tocó despegada y no creo que se entienda mucho no es tan linda no porque no sepa escribir no, es por eso por, por cualquier cosa a ver. dios mío que la sepa yo sé que sí a ver um... la, bicicleta, la bicicleta Shakira que los vives oh, no. ah bueno ah la bicicleta se llama la bicicleta. Claro. Sí. ¿Qué pensaste? De... Ah, yo juraba que la llamé tu bicicleta. No importa. Esa era la idea. <risa> <risa> ¿Se entiende? Me tapa casi los ojos, pero ahí dale, dale. Ok. A ver, el coro. No, idea. ni idea? no, ¿En serio? A ver, a ver. I Wanted That Away, The Backstreet Boys. I want it... Estoy, ¿Soy muy vieja? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No, los 90 no güey. No. <risa> <risa> no. Esa no es mi época, <risa> los siete. Yo nací en el 2004. O sea, época es que me lo vas a sea, los ver. noventas, Backstreet Boys. No, es mi noventa. Backstreet lo Boys! Bueno, ya. Dios no, mío. Uy, ojalá. Yo no creo. Soy vieja. Mentira, tengo 27 años, no estoy tan vieja. Pero en los noventas. A ver. Sí, en Sí, en Los chicos estos que son reggaetoneros Que son bueno, súper churros ¿Y cómo se llama la C. canción? Eh, Báilame despacio no. no Reggaetón suave No reggaetón. Báilame reggaetón"? No reggaetón Hasta que no lo adivines Reggaeton vamos Suave vamos, No, algo parecido Báilame lento ¿Qué? Reggaetón Reggaetón lento uh, Reguetón lento reggaetón. ¿C-N-O-M? Oh. M-O-C-N. Bueno, vale el esfuerzo. Ciencio. Ciencio. Ok, vamos. Por favor, que se la sepa. Pues siendo las de los noventas, por favor. Ok, ¿no estas de la... eh... no, <risa> sí, sí. Se me olvidó, espérate. <risa> se me olvidó la canción. Esperen, ¿cómo es? Ah, oh, ya, ya, ya, perdón. <risa> El coro, el coro ¿Es así? Ay, la he escuchado, no sé cómo se llama Claro que sabe está. Ah. Voy a cantarla toda Jamearla no, toda Soy tan buena en esto Eh... <risa> No, en serio, ni idea. Pe... No, espérate, te voy a volver a tocar el coro La escuchaba El coro, el coro, Ajá, termina así <tose> ¿Umbrella? <tose> ¡Yay! Ajá, from... Ah, no, obstan... no, no sé No, no Umbrella de Rihanna. es yeah, bueno, Rihanna. Yeah. Bueno, qué pena, qué pena. <ríe> bueno, sí, yo. Bueno, está obvio, sí. No Están sí, muy difíciles no. las que te estoy poniendo. Me siento mal, güey. Pero es que no es como tan. Bueno, en mi caso. Sorry. Know, ¿De quién? ¿Vas a ir al concierto? ¡No! no ¡Vamos! No. Yo voy. Yo quiero ir, pero no sé. I'm a fan, number one. Believer. Yo lo yeah, amo. I'm a believer. Soy una believer con toda. Ok. Sorry. Bueno, estás muy bien. Siguiente. Si esta no te la sabes, Majo. Uy, yo casi perdiendo. ¿Listo? No me mires así. Me intimidas. Se me olvidan las canciones cuando me miras así. Ya se me olvidó. Ok, ok. Espérate. Chantaje puro, puro, chantaje Chantaje de Shakira y uh Canva -huh. A ver, por favor Pues si no, que no me la sé, algún... eso hubiera sido horrible Obvio, yo no, creo, creo, que creo que hubiera sido matamos, horrible pero... para matamos <risa> <risa> Ok, ok, a ver yo hice todos mis papelitos como con dibujitos. Oh. Um. Ay, se me olvidó a mí también. <risa> es que se me olvidó cómo empieza el coro, se me olvidó. Tranquila. <risa> No sé qué es. ¿Tú crees que yo me la sé? ¿Sí? ¿El coro? No, ni nada. <risa> ¡No sé! Okay, tengo angustia, un... <risa> tengo que saber ¿No? O sea, no sé cuál es, idea? no tengo ni idea. No ni idea? No. ¿Es de bailar? No, no. ¿Es reggaetón? No, y no. You know. ¿Cómo hace reggaetón? No, ya you no. Know. <risa> no, no, ya. ya a ver. ¿Qué Bajo no, el agua de Manuel no Medrano. Ah, uh, ¡Ay, te tengo pegado aquí la cinta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, y, ¿Y eso no? que Medrano me parece muy chévere y es muy amigo mío. ¡Sorry! Tate ah, bueno, de hacerlo bien, lo juro. Ok, ahí vamos. ¿Será a que ver. se la sabe? Ojalá, Ojalá que, que me no la se la sé. sabe. Vamos okay. a ver. ¿Será que sí me la sé? Ojalá. Yo espero. A ver, ahí la ven. A ok. <risa> Mm. Side to side. <risa> de Ariana Grande. ¿Y eso me das. Oh, me muy mal. O sea, <risa> me muy mal. Tarare sí. muy mal. Es mi canción favorita. ¿En serio? <risa> yeah. no, ti, me. Ah, es... um, yo creo que sí, pues ojalá que sí. Um vete para acá, vente para acá, ¿De vente para acá. ¡Qué Ricky Martin y Maluma. Quiero decirles a todos que soy fan número uno de ese video por los chulos no que lo salen. No lo haces visto, no, no lo veas. No creo que sea apto para ti. El caso okay. es que salen muy churros Maluma y Ricky Martin, me parece. Ok, ok. No, muy talentosos. No Más que todo, muy talentosos. ¿Lista? Ay, tengo miedo. Ay, como que... ya. Estoy cantándote nada, ¿cierto? Perdón, me concentro. <risa> Perdón, tengo risa de mi mala voz. Qué pena. Um. <risa> estoy como. Oh, wow. Otra vez. Ok, ok, a ver. Tú puedes, vamos. Yo puedo. Ya, Es que tengo mucha risa, qué pena. <risa> <risa> qué mala. No, ni idea, ni idea. Espérate, es que a estoy. Ver, haciendo vamos, muy tú mal. puedes, tú puedes. Pero haz bien pero No sé cómo se llama um, Chip, Chip okay, No, muy bien, sino que es que en serio estaba teniendo un malo <risas> No sabía <risas> qué era, en realidad, no Perdón, güey, perdón, perdón Ok, perdón. yo creo que está así, obvio, pues todo, ¿no? no, no no pude con la medrana Ay, pero una, yo no pude como con dos Tres, casi um... No, en total no a ver, a ver, ya, ya mira. Baby put me closer. la In the back. Yo sé, no me digas. Smoke. Chokes. ¿Qué? No. Yo los amo y se me acaba el nombre. Chokes. Empieza con chains. Chains. Con Chainsmokers Chain smokers. Chain smoke Chain smokers. Chain smokers. Muy bien, muy bien. Muy bien. No quiero dejarte la cinta pegada Ok, ya, ya. Ya salió la cinta. ¡Acabamos! ¡Yay! Yo no hay en la de los noventas. ¿Por qué me pones de esa? Pero solo te puse una. ¿Quién no conoce a los Backstreet Boys de por Dios? ¿Sabes quién es Britney Spears? Sí. Ah, bueno, o sea, es de, de la misma época, perdón. Pues sí, pero es más conocida. ¿Sí? Backstreet Boys está muy fuera... Los que de sean de miedo, miedo, por favor, déjenlo en los comentarios si se lo saben o no. Puedo apostarles que no se lo saben. Es que de verdad, o sea... Ay, Dios mío. Perdón, te la puse entonces no, un poco difícil. Sí, está bien test. Bueno, Majo, quiero agradecerte infinitamente por venir a mi casa por haber hecho este challenge conmigo la verdad nos divertimos muchísimo me encanta estar contigo y tu oh, risa descontrolada <risa> estamos igual casi bueno y lo que estaba diciendo Majo coméntenos eh, qué opinaron les gustaron las canciones eh, creen que las mías estuvieron un poco difíciles las tuyas estuvieron súper fáciles pues no súper fáciles pero chéveres sí estuvieron chéveres entonces coméntenos con el hashtag challenge by Laura no mentiré este challenge ya existía pero bueno vamos a usar el hashtag Challenge by Laura Para que nos comenten Y también nos cuenten Si quisieran vernos En otros challenges juntas uh. Si les gustaría ver más videos juntas A ver qué, qué tal qué Si les, les parece Si les gusta Bueno, les mando un beso muy grande Suscríbanse ya mismo a mi canal Laura Tobón Y pónganle like, like, like, like, like Al video ¡Los quiero! ¡Besos! <risa> ¡Yay! Yeah. Sí. A veces no lo van a saber de mi edad Es obvio que no